Sere ese año haceré Ya ya tu manto moro y casa Si hay y saque gente, Se lo cuidaré, lo voy a hacer en mí. Mi acuñamos lo te iba, tú pena la en En la escuela, y veré que la musebo, y lleva al que la lluye, y lluye, y nace consolar. Rey, pota no se estará vana, aguanta y la me pone. Rey, pota no se estará vana, aguanta y la me pone. Y poco te vas a <risa> y va manina que Se se yo que te Se solo llevo se se va a bajar Va a ser esa luna, uh, aguanta y la le pone. Uh. Va a a ser esa luna, uh, aguanta y la pone. Ya hay A yo, tú descanso de tú Ay, y yo, yo, desconsolado yo, yo, hay yo, yo, yo, yo, yo, y yo, yo, yo, y yo, Ya yo, yo, que Ya que Un veré Gente se venguará Y el perimismo pero gira tu capi pero ensa Y te pedé, apuita a guapa y se aparece el señor Mirey. Ande ni ne pensaye hacer el jefe. Asentera él era el júpiter, la cuñata mi mí. Ande Mirey, ni ne pensaye hacer el jefe. Asentera él era el júpiter, la cuñata en De que va reina, hay un mingo ahí nace maraca, mi bien de la pura fe. Hey. A esa se te mande, eres, cobe, mi y que y vos te Se fue a la abaja, hacemos pensaba como ante veí. y se cocea y cobe mi vestido, esa mi, un, eh. ya pensaba, evo, hace a jabe un mismo no, mal. Eh. De que o yo y moramba, moramba, moramba, moramba, Cabe a hacerle esa obligación de conejo de madre, ya ni es su peje, tu padre donde me dio a pobre. poder, amo tu paú y ya se oye llevar en cucarao. Ay, I de got a baby star Oico arajoico se con siempre los a Se con siempre Sentimiento a y en Hay en serendú, que sea por un momento. No fuera cosequebranto, hoy no hacemos sufrir. Caixa A ver ese Caixa Se consiente lo canto Sé que la vida es cosas super leña, jae, el jae, jae, jae, jae, jae, jae, jae, jae, jae, jae, jae, el esto es mi mago San Juan Te hay más que otro día Y te vemos que yo ganó Tal vez con la causa, hoy me de la de su A lloré a a Melogia y te de y la. Pero en esta vida, me paso para comer, mi amor. Porque es el tiempo, en Eva, en esa pegareíter. Pues, esa nojina, otro lleva y te de mi amor. ¡Ah, ese ¡Ah, no! Se su a mi cabe, Y con cuita se va a de Si ella a veces cultúa, cansa el ¡Que me la rosa, no Lo sin se no tan Se va a correr, se da Me recobiano, te saque tu taflor Aromada, de yo bajar Tal vez te ella diga tu me iba a ser especial Y un penecer Bajante cero, sale el alma Ni se causar cosas. corazón Mensaje a la en un barquito de esquelitas esquelita y como cómo te de topa. Aunque huevo a San Pedro Cerezal, pero nace mi lagar. Y donde ya dejó más con confianza de Yeyo Guay. No quise triste en el cargamento para la rosa del Paraguay. Tal vez que a ella me catuve y más sea especial y un PMC. se nos sale el alma y se y coací. Se enbalastá, que está más sea muy java Anámolejuta, se bañe esta feicuada Hoy me la cerro roga a te te Y a tu hija y hija de cordillera no posee Por hoy está me imagino que está. Me voy a se maracas A la pena pesa y coron de sello cata hace tiempo me dañando por corazón. muy el sereno se le no me peo para say de ay por Ay, a Se se un yo se digo señor mío, me quiere la Ya se ve ama tu lectura, ahí De posura, mollete, y este, no lleve y me acercan, y se condeve el tero y hay y hay cotante arremediata seco y a ocultada o un agua en mi mente y se engo alante de la se poñón y vestrigueñita seco peina, jaleita la acera de jugo y grinde Pena a topar hoy merece dice era como ese en cante tema será verano o se va a hacerse otra tal amor al juego de mí, se va a a será el juro sapeante, ya que el otro amante ya pitaño mí. Sereis saludos, si yo me quedaba Te voy que yo a la celibad, te tiro con el corazón. Y no saban y ande la y tení, mi Por digo ahora y y yo ya está. Ay supeo muy ruas Con acuajas y bajas en Paraguay, y no hago y te pongo Te va a empezar a pegar en joda Ande de lluvia y más en el A lobo hay como a mañar No besaba y sale Manto bebé de lluvia Con y me En Ana y Paja allá venden los aguantes. Esta y tema te salve allá no sirve a ti ni. Esta y tema sufrí hay coye por aquí. Tanto siempre puca caballo me hace feliz. Se virgencita, con suelo míreme, pero usted y nadie osen de guiá y despedida, niñañarero he lladado ni veces saber. depende que a la seco ande azulita amo a su venera y a de sabe gamma ver ella de en no y de Yo voy. Se sonacé se cordillera, se tomó y tan curubí, voy a meseroga, yo soy sangre guaraní, barrero y meseroga, yo soy sangre guaraní. Mes de diciembre, sobre a Pilba se va llenita y no vamos a tu papuitar, hacia el cordillerano, este lo intera y tu Se, ainele die, ainele se me hay nele que ayer vez Uy, ma, eco, pa, y uy, a, y, ari, Y antes, con se hace, pero, cura, en mi may Y en Brasil con la igual y, y se suño, ma, no, Si y hay te a me voy a dar, me voy a a el copo está un está ahí sufrir y hay a llevar en derecha en no a tu a mi mando a que se Seré la que te derienda te tuvo tu rey me jabe está guante un bebo a de inadre. Not a la